Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Faltan 12 días, 1 minuto, 53 segundos para que se cierre el mercado. Y queréis saber cuál es la última hora de Mbappé.